Bueno, yo voy a dar una visión un poco distinta de la que creo que habéis visto otros días. Quizás pueda parecer un poco reduccionista, pues porque no toco aspectos humanos, aspectos económicos y es que esos son temas muy, muy complicados y yo pues para hasta ahí no llego. Yo me quedo simplemente en lo fácil que es la, la física de las cosas y lo que... Eh, esas, digamos, esas acciones humanas han, ef eh, han efectuado sobre la corteza terrestre. ¿Eh? Bueno, entonces ya he explicado bastante lo que es Tanatia, voy a dar, si acaso, alguna otra pincelada y este va a ser... Eh... Pues voy a dar mi punto de vista eh, sobre esa una de las transiciones que es la transición económica verde y luego otra que es la transición económica circular y finalmente pues una serie de reflexiones. Bueno pues eh, después de toda esta historia de 30 años publicamos Antonio y yo, Antonio es mi padre, eh, para bien y para mal, <ríe> en el sentido de que, pues, eh, trabajar con tu padre tiene muchas ventajas y muchos inconvenientes. Ventajas, pues, que puedes eh, discutir con él, le puedes, fue mi director de tesis, lo puedes mandar a Freire espárrago si te apetece, eh, aunque luego, pues, tiene sus consecuencias, <ríe> y eh, también el hecho, pues, de que, Obviamente, pues eh, nos exigimos mutuamente, es a veces desgastante pero también ilusionante, ¿no? Y bueno, ahí seguimos, ahí seguimos los dos. Eh, entonces, bueno, eh, eh, José Manuel ya ha comentado algunas de las anécdotas y realmente, pues, eh, Tanatia lo que es, es un planeta degradado que nos sirve como punto de partida para evaluar todo lo demás, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y efectivamente... Eh, en esta historia de buscar ese planeta degradado, pues que parecía un poco imposible, al final me encontré con, esta, con este ruso que se llamaba Grigoriev, que como publicaba en ruso pues nadie lo conocía. Así que, eh, bueno, pues yo le escribí a un correo electrónico y el día de mi cumpleaños me llegó un paquete con toda su investigación. Fue el mejor regalo que tuve, ¿no? Bueno, estaba todo en inglés, o sea, en, en ruso y en cirílico, con lo cual, pues, fue complicado porque tenía, bueno, en fin, para traducir todo eso y tal. Pero el caso es que esto fue la semilla para crear Tanatia que luego, pues, fuimos mejorando. Y, qué casualidad, este señor Grigoriev que me escribía, pues, en, en letra, yo no lo conocía físicamente, me escribía... Eh, pues no por correo electrónico sino por cartas ordinarias, eh, me, pues resulta que este año Antonio digamos como gran viaje de, cerca de su jubilación se ha ido a hacer el transiberiano y ha parado en Ekaterinenburg que es donde Grigoriev pues tenía ahí su, su sede ¿no? y entonces pues fue pero lamentablemente Grigoriev falleció hace unos años, pero ha podido ver a los, digamos, a los hijos de Grigoriev y han intercambiado por primera vez esas, perdón, que esas, eh, digamos, esas experiencias. Bueno, eso en cuanto a Tanatia y ahora iremos a, a comentar. Bueno, algunas ideas básicas de la termodinámica y esto no va a ser un curso de termodinámica ni mucho menos, pero... Eh, bueno, lo que nos dice la termodinámica y en, y en particular el segundo principio, pues nos dice que todo va yendo hacia un estado de equilibrio. Si yo tengo una pelota y la lanzo y desayuno, pues esa pelota automáticamente baja hacia su equilibrio. Así que todo lo que está arriba baja, todo lo que está caliente, pues... Poco a poco va descendiendo su temperatura hasta alcanzar la temperatura ambiente o lo frío va calentándose hasta alcanzar su temperatura ambiente y lo concentrado, lo concentrado si nosotros lo metemos, espontáneamente va a dispersarse. Entonces, bueno, pues lo cierto es que existe una ley natural y todo el mundo estamos sometidos a esa ley natural en la que, pues, de forma natural nos estamos yendo hacia una máxima entropía, una máxima degradación. Y yo esa solo he hecho más que meterla, ¿de acuerdo? Esa pastillita. Y veremos cómo poco a poco ese agua cristalina, pues acabará eh, tiñéndose de verde. Bien. Pues todo aquello que se aleja del ambiente, de la cotidianeidad, tiene exergía. Digamos que tiene valor, valor desde un punto de vista físico. Así que, pues un río en las montañas, una mina que tiene mineral concentrado, un glaciar un combustible fósil todo eso tiene exergía, nosotros tenemos exergía porque nos diferenciamos del ambiente de referencia y entonces de esta forma podemos nosotros evaluar el capital de la tierra en unidades físicas que son unidades de energía así por ejemplo nosotros cada vez que extraemos por ejemplo minerales de la tierra y creamos pues un ordenador o un móvil o pues una bombilla, en realidad nosotros lo que hacemos es meterle energía para crear esos esos artefactos pero cuando llegan a su vida útil nosotros los tiramos y eh, tarde o temprano acaban en el vertedero dispersándose igual que se ha dispersado la pastilla esta verde. Es decir, que tarde o temprano todos esos materiales y toda esa energía acaba dispersándose en tanatia. La temible seg eh, segunda ley de la termodinámica, o segundo principio de la termodinámica, y es que es temible. Es la ley más temible de todas las leyes naturales que existen. Y es que... Todos los procesos naturales y humanos, porque nosotros somos parte de la naturaleza, tienden espontáneamente hacia la degradación. Bueno, hoy me acabo de encontrar una nueva cana. Yo también me estoy degradando. Y de aquí a 25 años, pues a lo mejor acabo así. Y esto es consecuencia de la segunda ley de la termodinámica. Todo tiende hacia la máxima dispersión, hacia la máxima degradación. Entonces, esto parece algo macabro, ¿no? Pero hay una esperanza. Y la esperanza está en que el sol, gracias a que tenemos el sol, pues esto nos permite directa o indirectamente regenerar aquello que se ha degradado. Pero yo me pregunto, ¿todo? ¿Podemos regenerar todo a través del sol? ¿Siempre? ¿Existe algún punto de no retorno? ¿Mm? Así que la pregunta es, ¿el sol podrá regenerar todos esos arañazos que le estamos haciendo a la corteza terrestre? Pues simplemente porque lo ha hecho así durante pues, miles de millones de años. ¿O nos estamos aproximando cada vez a, más a Tanatia y puede que alcancemos un punto de no retorno en algunos aspectos, en otros no? Entonces este tipo de preguntas son las que nosotros nos hemos eh, planteado y para la cual hemos desarrollado esta, te esta, esta teoría. Bueno, en principio ya existen las primeras señales de alarma y esas primeras señales de alarma pues son por ejemplo el pico del petróleo, aunque hay algunos que siguen negándolo, o el cambio climático, lo mismo, hay algunos que siguen negándolo. Lo niegan o no, el caso es que ya los gobiernos, tarde pero, ya empiezan a, pues a, a crear una serie de políticas favorables para pues, eh, la, digamos, el desarrollo de unos nuevos modelos energéticos. Entonces vamos a ver mmm, los principales modelos, si realmente... Esos modelos están encaminados a esa nueva transición económica verde que pues, eh, se está cada vez oyendo más. ¿no? Y bueno, pues esa nueva economía verde eh, basada fundamentalmente en energías renovables, en el coche eléctrico, en la eficiencia energética pero también en las nuevas tecnologías, porque las nuevas tecnologías pues hacen de alguna forma que seamos más eficientes, más eficaces, es cierto, pues vamos a verlo. Bueno, eh, esto lo he dicho alguna vez y es que eh, hablamos de economía verde o economía multicolor y por qué, pues porque todas estas tecnologías que acabo de comentar, pues tienen eh, digamos que no son gratis tienen un montón de elementos como las, los metales del platino en las tecnologías de la información en el móvil eh, el oro, el estaño, niobio, tántalo eh, para la biomasa es fundamental el fósforo, el potasio el nitrógeno, ya veremos me detendré un poquito más aquí más adelante en la eólica tenemos los lo que se llaman los imanes permanentes que lo que hacen es que pues por, para el mismo tamaño de aerogenerador podemos generar más eh, potencia por, eh, digamos, más energía, ¿no? más output. Y estos contienen una cosa que se llaman las tierras raras, que entre ellas pues, está el neodimio, disprosio, samario, ¿vale? Luego también tenemos la fotovoltaica, que tiene indio, teluro, galio, germanio, arsénico y otros, las, las tecnologías, digamos, más eficientes. Cuanto más eficientes queremos ser, es decir, más energía por unidad, digamos, de superficie, de tecnología, pues eh, la, eh, el contenido en, en metales aumenta y sobre todo en metales raros que, que anteriormente pues, no se habían empleado. Y así sucesivamente, para baterías, para los coches eléctricos para catalizadores, etcétera. Es decir, que estamos cada vez pasando de utilizar unos pocos, hace en el siglo XIX pues, se utilizaban unos pocos elementos y ahora pues estamos utilizando prácticamente toda la tabla periódica. ¿Y hay suficientes recursos para abastecer todo ese boom renovable? Pues vamos a ver. Entonces, bueno, pues hemos desarrollado una serie de proyecciones sobre tecnologías limpias. Estos, por ejemplo, son eh, eh, unos escenarios eh, que están basados fundamentalmente en la Agencia Internacional de la Energía y en otros, eh, digamos, en otros documentos de referencia pues para cada una de las tecnologías, pues IRENA... ANFAC de los coches eléctricos, etcétera. Entonces, bueno, parece que tenemos unas curvas en donde la, pues, la producción eh, de, de, estos, de estas renovables y de estos coches eléctricos va a ir aumentando y cada vez más. Incluso eh, las nuevas proyecciones están diciendo que las anteriores están un poco desfasadas y que todavía el crecimiento se espera que sea mayor. Y entonces hemos hecho pues un Sankey, un, un diagrama, un, un análisis de flujo de materiales en donde pues eh, representamos de acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía qué es lo que pasaría o qué es lo que está pasando ahora en el 2020 y eh, lo que puede pasar más adelante en el 2040 o 2060, ¿vale? Entonces esto lo hemos traducido a exergía, ¿vale? A exergía como nuestra medida unitaria de la calidad de los sistemas y además la ventaja de traducirlo a exergía es que podemos adicionarle además los minerales, ¿vale? Cosa que en toneladas no puedes sumar peras con manzanas, digamos, ¿no? Bueno, pues este escenario es que, ¿cómo tenemos que evolucionar energéticamente para con bastante probabilidad no superar el umbral de las 450 partes por millón, es decir, los 2 grados centígrados. Entonces, bueno, pues lo que tenemos es que efectivamente se van a reducir el uso de combustibles fósiles, pues el carbón se va a reducir, el gas natural, el petróleo, pero a cambio, y aquí vemos las flechitas, la verde, a cambio pues vamos a tener que aumentar sí o sí en energías renovables. Y si aumentamos en energías renovables, como he explicado anteriormente, la cantidad de elementos necesarios para fabricar esas turbinas eólicas, etcétera, pues va a tener que aumentar necesariamente. Y por otra parte, ¿qué es lo que ocurre? Que una central térmica pues da mucha potencia por unidad de superficie y los materiales necesarios para generar esa energía pues realmente son bajos ¿vale? Una, por nosotros en, en Aragón tenemos Andorra que la pobre ya la van a cerrar es pues una central de carbón de un gigavatio y bueno pues un gigavatio es mucha energía pero cuántos aerogeneradores de un megavatio necesito para producir un gigavatio y cuántos materiales necesito en cada uno de esos aerogeneradores para producir la misma energía muchísima se habla también de que nosotros vamos a ser autoconsumidores y autoproductores así que pues, se, pues tendremos nuestros paneles fotovoltaicos tendremos nuestra, incluso nuestro molino eólico nosotros ahora en, en donde yo trabajo tenemos ya un aerogenerador que está allí nuestro coche va a ser capaz de suministrar energía por las noches y al revés eh, captarla de ese aerogenerador o de ese panel fotovoltaico pues para circular durante el día Sí, sí, vale. Entonces, bueno, pues el caso es que contabilizando a día de hoy los materiales que se necesitan para producir todas esos, eh, pues todas esas tecnologías, resulta que según la Agencia Internacional de la Energía y números grandes, digamos, pues efectivamente vamos a reducir la dependencia de combustibles fósiles y eso es una buena noticia pero esto no va a ser gratis, vamos a reducirla en un 25% del 2020 al 2040, pero eso implica que vamos a aumentar en un 16% la exergía necesaria pues, para producir eso en, de forma limpia. de acuerdo. Así que vamos a pasar de una dependencia de fósiles a una dependencia mineral y estos ya empiezan a saberse lo, los inversores y ya no invierten en petróleo sino que invierten en cobalto invierten en litio, etc. ¿Sí? Eh, esto es una evolución de cómo eh, hemos pasado de, digamos, de, o cómo vamos a pasar año a año a aumentar esa dependencia material y esa dependencia material Va, va a ser fundamentalmente debida al pues, abastecimiento de aquellos materiales para fabricar las tecnologías verdes. Mientras que las tecnologías convencionales como el vehículo convencional o eh, una central termoeléctrica de fuelo de gas, etcétera, esas cada vez se van a reducir. ¿Mm? Y bueno, luego podemos analizar cuáles son esas tecnologías eh, que requieren más materiales y dentro de cada una de las tecnologías cuáles son esos materiales que pueden llegar a constituir pues cuellos de botella. Energéticamente, por ejemplo, una lámpara LED es mucho más eficiente que levante la mano quien está cambiando toda su luminaria por lámparas LED. A ver. Bueno, una lámpara tradicional, una bombilla incandescente, pues está constituida pues por vidrio por un filamento de volframio, por una chapa pues de zinc, de cobre, depende, por algún filamento, pero realmente tiene esto poca carga material. ¿Qué hacéis con las. ¿O qué hacíais con las lámparas cuando se, o se os estropeaban? con estas bombillas. A la basura. Como mucho las tirábamos por desconocimiento al contenedor de vidrio, cosa que no, no se debe hacer, ¿vale? Bueno, las tiramos a la basura pues porque no tienen gran valor y porque no tienen ningún metal que sea perjudicial para la salud. Con estas, después de muchísimos años de, digamos, de uso de las bombillas incandescentes, Pasamos a las fluorescentes. Y las fluorescentes son más, ef más eficientes, pero tienen distintas sustancias. Por ejemplo, tienen mercurio. Y ojo, porque el mercurio ya no puedes tirar las, las, las luminarias directamente a la papelera porque pues te puede, digamos, que puede contaminar ríos, etc. Entonces, de ahí pasamos a reciclarlas, pero contienen mercurio y contienen otras sustancias que son, pues, realmente eh, muy valiosas. ¿Mm? Bien, pues los fluorescentes pueden ser hasta cinco veces más eficientes que la bombilla incandescente para una misma, digamos, nivel de intensidad de luz. Pero luego aparecieron los LEDs. Y los leds que al principio solo se utilizaban pues, para el sensor remoto de la televisión o lo que sea, pues se descubrió la forma de hacer esos leds de forma, eh, de forma que diesen luz blanca y además que fuesen mucho más eficientes. De tal forma que esos leds que pueden contener, eh, que están, están contenidos de indio, galio, germanio, es decir, son dependiendo del color pues tienen una sustancia o tienen otra pues esos elementos son súper raros y además esa luz blanca si le metemos tierras raras ¿vale? que son otras, o, otras sustancias que también tienen los fluorescentes, el resultado es que la cantidad de materiales, de minerales distintos que tiene una lámpara LED es brutal y una lámpara LED, fijaros es un semiconductor que es pequeñito, pequeñito. Los microgramos que tienen de un montón de elementos en una pequeña, digamos, bombillita. Bueno, pues, ¿qué creéis que es más eficiente? El, la bombilla incandescente, el, el fluorescente o la lámpara LED energéticamente LED es 10 veces más eficiente los nuevos vale es decir que yo me ahorro pues para producir para mi salón para tener mi salón encendido en un año pues yo me ahorro 10 veces lo que lo que utilizaría con una con una bombilla pero si tenemos en cuenta la exergia asociada a todos estos materiales, ¿qué creéis? ¿Que la cuenta sale bien o mal? Pues, en vez de 10 veces más eficiente el LED respecto de la bombilla, la realidad es que sale solo la, la mitad, dos veces. Es decir, que todavía sale a cuenta el LED, pero la fluorescente no, la fluorescente no sale a cuenta. Claro, esto no, nosotros no lo pagamos en la factura eléctrica, ¿por qué? Pues porque no están eh, reflejados los costes, eh, digamos, naturales en pues, en la factura eléctrica, esto hablaremos luego, ¿vale? Así que, bueno, siento... Eh, daros esas malas noticias, aunque bueno, para que tengáis la conciencia tranquila, todavía, según nuestras cuentas, son más eficientes los LEDs, pero lo que es fundamental es encontrar formas de conseguir recuperar esos, esos elementos y, no, y que no que, acá, que acaben en, pues en vertederos. ¿no? Otra cosa que estamos haciendo, otro proyecto, es analizar cómo los coches se están digamos complejizando y están metiendo muchas más, muchos más materiales y es que eh, pues, ahora los coches eh, pues tienen un montón de, de artefactos que nos hacen la vida mucho más... Eh, más fácil, o no lo sé, o, o menos, ¿no? pero bueno, el caso es que está todo lleno de botoncitos, que si regulo la calefacción, regulo desde dentro los eh, los retrovisores, pongo el iPad y me sale una pantalla fabulosa, incluso vamos hacia los vehículos autónomos, los vehículos eléctricos. Bueno, pues esa transformación lo que hace es que la cantidad de elementos, de distintos minerales que están incluidos en los coches como si fuese eh, esto no pasa solo en los coches, pasa en absolutamente todo, pues está aumentando de una forma exponencial así que, pues por ejemplo, en la luz trasera de freno, hemos pasado de, a duplicar prácticamente pues, esa, ese contenido exergético de, de, de, ese, de ese equipo ¿no? de, de esa luz trasera y esto pasa con prácticamente todo Bueno, y las consecuencias de, digamos, de, de todo este desarrollo tecnológico, pues las consecuencias son claras. Si ahora nos metemos a, digamos, que nos ponemos el, el gorro de minero, pues nos damos cuenta que la, que la extracción mineral ha aumentado de forma exponencial y, por ejemplo, en solo desde el 1900 hasta la actualidad, la cantidad de minerales extraídos se ha multiplicado por 8. La producción de cobre se duplica cada 25 años. Y el consumo energético asociado a esa extracción no es lineal, sino que es exponencial. O sea, yo cuando extraigo algo primero os traigo lo más concentrado, pero a medida que ya tengo, digamos, la, eh, la mena más rica extraída, lo que va quedando son menas más pobres, entonces yo tengo que extraer mucha más roca por unidad de eh, metal obtenido y los agujeros que se hacen en la tierra son brutales, entonces bueno, pues tenemos... Hemos hecho gráficas y hemos hecho con datos experimentales de, gracias a, pues a nuestros contactos con, con Australia de cómo ha ido el aumento de energía con esa reducción de la pérdida de calidad de las minas y como veis es exponencial. Así que no solo estamos aumentando exponencialmente el uso de esos materiales y la producción, sino que además tenemos una doble exponencial asociada a que las minas se están quedando más degradadas. Nos estamos acercando a Tanatia. Algunos datos más, por ejemplo para el cobre, que en 10 años... Eh, se ha aumentado un 46% el consumo energético para producir la misma cantidad de, de mineral, sin embargo, solo se ha aumentado un 30% la cantidad extraída, es decir, que el aumento no es lineal. Y la ley de MINA, la concentración, ha disminuido en un 25% a nivel global. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, Riesgos en el abastecimiento de metales, teniendo en cuenta pues, que las minas se están agotando y teniendo en cuenta que cada vez estamos demandando muchos más minerales. Hemos clasificado esos riesgos en tres. El primero, si la demanda acumulada es mayor que los recursos. ¿vale? Es decir, si... Para yo desarrollarme tecnológicamente hacia esa economía limpia, baja en carbono voy a necesitar tantos aerogeneradores, tanta fotovoltaica, etcétera. Y con esos, con esa composición de elementos, pues de aquí al 2050, ¿cuántos elementos habré requerido? Y quiero saber si la Tierra me está dando suficientes elementos para yo desarrollarme de esa forma. ¿no? Eso es con recursos. Recursos es, digamos, eh, lo que se cree que vamos a poder explotar, que puede que sea explotable o no. Son recursos hipotéticos, ¿de acuerdo? Y desde luego con la tecnología actual y los precios actuales los recursos no son co eh, comercialmente extraíbles a día de hoy. Y luego están las reservas, las reservas es, a día de hoy yo sé que tengo tantas, tantos depósitos que me pueden dar esta producción, y desde luego son mucho menores que la cantidad de recursos, que esos son, digamos, eh, depósitos hipotéticos, ¿vale? Pero bueno, sigue siendo un riesgo alto, porque si a día de hoy la tierra no me está proporcionando lo, lo que yo necesito, pues ojo. Y luego un riesgo medio es cuando eh, yo sé que tengo recursos o reservas, pero la producción no, o sea, no doy abasto, que es lo que está ocurriendo o que puede ocurrir con el litio o en el cobalto, para los coches eléctricos yo no doy abasto a extraer tanto material como el que me están solicitando. Y eso es un riesgo medio. Bueno, pues hemos eh, hecho varios estudios y hemos detectado pues para las distintas tecnologías que la demanda de aquí al 2050 podría ser mayor que las reservas, es si decir, ese riesgo alto, pues para un montón de elementos. Para la plata, el cadmio, el cobalto, el cromo, el cobre, galio, indio, litio, manganeso, níquel, plomo, platino, teluro, zinc, por lo menos. Y teniendo en cuenta esos cortes de producción con demanda, pues además tenemos otros riesgos adicionales que están más asociados al suministro. Y entonces, bueno, es que realmente nos dicen, no os preocupéis porque hay suficientes recursos en la Tierra, eso lo dicen mucho los geólogos. Claro, pero hay muchos, muchos recursos en la Tierra, pero ¿a qué coste? Están mucho más lejos, más re, mucho más remotos o mucho más profundos o en lugares que son inaccesibles desde el punto de vista de que nadie te va a dejar eh, extraer pues litio en una, en una zona digamos cerca de, un, de, un, de una población en Europa cada vez que o en España mismo, cada vez que se habla de abrir una mina, enseguida sueltan, suenan las alarmas, ¿no? Entonces bueno, pues eh, hemos hecho estudios digamos para rebatir de alguna forma, para tener algún tipo de, de arma para, para contestar a esto y por ejemplo para el litio en función de distintas cantidades imprevisibles de los recursos que hay, porque es cierto que nadie sabe muy bien lo que hay debajo de la tierra porque cuesta mucho explorar, pero bueno, si nosotros contamos, eh, digamos que lo que hay debajo de esta campana de Gauss sería... ...la cantidad de litio disponible... ...entonces y estos son los picos... ...que seguro que los conocéis... ...pero basados en minerales... ...pues si para el caso del litio... ...si digamos mmm, asumimos... ...el caso más desfavorable... ...pues el pico lo podríamos encontrar... ...en el 32... ...quizá esto es demasiado desfavorable... ...pues vamos a aumentarlo... no ...pues según otros dicen que... ...40 eh, millones de toneladas... ...pues el pico al 2037... Otros 71,3 millones de toneladas al 2049. No, mira, que vamos a duplicar o que vamos a triplicar. Pues lo siento, pero es que el pico se desplaza muy pocas décadas. Y esto lo que nos indica es que el problema no es la cantidad de recursos que haya abajo, sino el problema es que esa demanda está aumentando de, un, de una forma tan desenfrenada que pues eh, hemos dicho que el cobre se duplica cada muy pocos años, pues no vamos a poder dar abasto. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues obviamente lo que tenemos que hacer es seguir, es recuperar, recuperar esos elementos, no seguir extrayendo continuamente de la tierra, pero claro, si la demanda aumenta respecto del año anterior, la cantidad reciclada no va a ser suficiente, pero aun con todo tenemos que hacer un esfuerzo por reciclar y hemos hallado para evitar esos, digamos, esos problemas de desajustes entre oferta y demanda, hemos hallado cuánto tendría que aumentar el reciclado para pues, evitar estos problemas. ¿no? Bueno, esto es un resumen y en definitiva, eh, pues aquí se ven los distintos elementos marcados en gris que pueden, ser, eh, que pueden tener un riesgo alto y el tántalo en concreto, un riesgo muy alto, pues porque, eh, perdón, el tántalo no, el teluro. Un riesgo muy alto que, por ejemplo, el teluro se utiliza en los paneles fotovoltaicos de, de altas prestaciones, porque el teluro se, se produce en muy pequeñas cantidades, es un coproducto de los barrillos de otros metales, como el cobre y el zinc, con lo cual, pues es que hay nada en la corteza, ¿no? Y sin embargo, los, los estamos utilizando pues muchísimo, luego tenemos el problema del fósforo, el problema del fósforo y de otros nutrientes porque otro tema que nos pueden rebatir es, no, pero que es que vamos a encontrar soluciones de, de sustitución pues antiguamente utilizábamos el silicio para los fotovoltaicos, ahora utilizamos telururo de cadmio y en el futuro podemos utilizar otros, pues obviamente tendremos que tender hacia eso porque si no mal vamos pero hay un elemento que no es sustituible, es el fósforo, ¿vale? Nosotros nos alimentamos de plantas y esas plantas, de plantas y de animales, y esos a su vez se alimentan, no se alimentan de cadmio ni de cobre, se alimentan de fósforo, de nitrógeno, de potasio. Y el fósforo, pues, realmente se ha convertido en uno de los minerales eh, más críticos de la pues digamos de todos más incluso y más valiosos más incluso que el, que el petróleo porque pues eh, las necesidades de alimentación van en aumento y los biocombustibles también es una tecnología renovable pues que se apuesta por ella y para ello se necesita fósforo um, entonces los biocombustibles son renovables el tema está en que en el ciclo del fósforo y el ciclo de los nutrientes, pues cuando yo creo mi planta, esa planta contiene fósforo. Contiene fósforo, contiene potasio, contiene oligoelementos. Si yo la quemo, voy a aprovechar su estructura carbonosa, ¿vale? Igual que en los combustibles, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno que Quemará, me servirá para quemar, para, para producir energía térmica y con esa energía térmica, pues produzco energía eléctrica o lo que sea, ¿vale? Pero me estoy olvidando de todo el fósforo, todo el potasio, todo, todo lo que tienen. Así que estoy utilizando parcialmente, o sea, estoy quemando toda esa riqueza mineral que tiene una planta. Y la agricultura de conservación, pues eh, ahora lo que trata es de. Eh, aprovechar esos residuos agrícolas para que esos nutrientes que de otra forma eh, pues se pierden, ya, ya sea en vertederos o en pues en, en forma de biocombustibles, pues ahora aprovecharlos. ¿De acuerdo? Y nosotros estamos estudiando esto. Es decir, que hay otras formas, pues para regenerar suelos, pero para eso hay que cambiar completamente la mentalidad. Quizá es demasiado pronto estos mensajes cuando los lanzamos a, a los gobiernos porque ahora están en el, en el punto de que los biocombustibles son buenos. Y no digo que no sean malos, pero hay que pensar un poco en cascada, ¿no? En decir, mmm, si podemos antes utilizar, digamos, toda la riqueza de la planta, hagámoslo, ¿no? Y bueno, el fósforo, no sé si lo, ha, lo habréis comentado estos días, tiene otro problema y es que está localizado en muy pocos lugares. ¿Os suena el Sahara Occidental y sus problemas asociados? Pues Marruecos tiene unos intereses eh, manifiestos en el Sahara Occidental, que es una zona inhóspita completamente. ¿Y por qué? Pues porque ahí están las mayores reservas de fósforo y eso es petróleo, petróleo verde. Bueno y a esto se le suman todos los aumentos de emisiones porque a, a medida que extraemos y aumentamos esa energía pues aumentamos las emisiones eh, de CO2 eh, asociadas. Y bueno hemos hecho unos primeros cálculos y podemos ver que el consumo esperado asociado a la minería pues eh, va a aumentar también de forma exponencial así que pues en unos pocos años podemos eh, más que duplicar las emisiones asociadas a la minería respecto del del 2005. ¿vale? Y este tipo de cosas que pasan en la minería pero realmente se dan en pues en todos los aspectos, eh, digamos es un efecto rebote que probablemente no se ha considerado cuando se diga de que eh, tenemos que ir hacia tecnologías verdes y así no superaremos los dos grados, pero ojo porque eso tiene un efecto rebote en las emisiones de CO2, que es la mayor demanda de minerales, que están más degradados, que vamos a necesitar más energía por unidad de metal producido y por lo tanto las emisiones de CO2 van a ser mayores. Así que bueno, todo esto hay que tener mucho cuidado con ello. Bueno, entonces mejoras aumentar la tasa de reciclado, como hemos comentado, pero lo cierto es que muy poco se recicla, o sea, ahora mismo estamos hablando de que gran parte de todos esos metales que he comentado, que son imprescindibles para las nuevas tecnologías, se reciclan en menos de un 1%, que son los rojos los, y los que están en estas tecnologías eficientes. Y poco a poco, pues fijaros en Ghana, we waste the earth, we rise, ¿Vale? Waste Electric and Electronic Equipment, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, pues estamos, si, si no lo hacemos bien, vamos a convertir la Tierra pues, en, en vertederos. Pero que por otra parte esos vertederos pueden constituir nuevas fuentes de materiales. Y eso es lo que tenemos que, que intentar. ¿no? Así que otra señal de alarma. Al principio la, la primera señal de alarma era, si os acordáis, pico del petróleo, Cambio climático y ahora hace unos años, en hace 30 años hablabais Antonio y tú de esto, ¿no? Pues hace, en el 2014 empieza la, la comunidad internacional en el sentido de, estoy hablando de la Comisión Europea, el DOE, el Department of Energy en, en Estados Unidos, a decir, ostras... Ostras, que tenemos aquí otro problema que no habíamos considerado antes y es si vamos a tener suministro de materiales pues para desarrollar esas tecnologías verdes que estamos diciendo que hay que desarrollar. Así que aparece el concepto de economía circular y ahora parece que esto es algo eh, pues súper de moda, y, no, y, y novedoso y tal, ¿no? Está en boca de, de todos ahora el tema de la economía circular. Bueno, yo me pregunto, antes la pregunta era hacia una economía o eh, hacia una transición económica verde, pues ahora hacia una transición económica circular, pues vamos a ver eh, cuáles son las pegas de esto, ¿vale? Según el Parlamento Europeo, la economía circular va a promover compartir, reparar, reutilizar, remanufacturar, reciclar y dice que en la práctica una economía circular minimiza la, los residuos a través pues, de todo lo que acabamos de decir. ¿no? Um, fenomenal, vamos todos a por ello. ¿Pero qué pasa? Pues lo que pasa es que esto en la teoría queda muy bien, pero en la práctica no siempre es aplicable. Y nos encontramos con problemas de usos dispersivos, productos de higiene y cosméticos, pinturas... ¿Cómo recupero yo mi pigmento que tenía aquí? Era una pastillita y ahora ¿cómo lo recupero yo de aquí? ¿no? pero luego fuegos de artificio, eh, el, incluso el papel, ¿vale? así que hay una serie de limitaciones que me, van a, que me van a evitar que yo pueda recuperar todo aquello que he utilizado y además hay algunos casos en donde el remedio es peor que la enfermedad, tenemos las nanotecnologías, yo tengo compañeros en la facultad, en Instituto de Nanociencia, que están haciendo unos trabajos fabulosos, utilizando cantidades ínfimas de elementos y con unas aplicaciones brutales en, la, pues, en todos los aspectos. Por ejemplo, en el aspecto en, pues, para la medicina, para la curación del cáncer, etc. ¿no? Pero cuanto más nano es esa tecnología, más difícil es recuperar aquello que hemos utilizado. Luego tenemos la hiperconectividad y la, maquina, eh, la maquinización a ultranza. Y la obsolescencia técnica por mejora de comportamiento. El otro día fui a, al punto limpio de nuestra oficina y me encontré con esto. ¿vale? Un iPhone roto. No sé qué tipo de iPhone es porque no, yo no tengo iPhone, pero esto es muy frecuente, que se te rompe el iPhone o que se queda obsoleto me compro el siguiente. Menos de dos años la gente tiene un nuevo teléfono móvil y estos teléfonos móviles pueden contener 30, 40 elementos distintos, incluyendo oro, incluyendo cobalto, incluyendo alguna tierra rara, tántalo... Todos esos elementos que hemos dicho, ojo, ojo, porque eh, podemos tener problemas. ¿Mm? Bueno, ¿cómo reciclo yo de aquí esos microgramos de oro? Un coche que estamos utilizando, es, estamos analizando los coches también, pues tiene eh, 100 gramos de oro, creo que es así la cifra, pero repartidos, no, 100 gramos, no, 100... Eh, en 100 partes, en 100 compuestos distintos, hay varios gramos de oro. Pues, ¿cómo vas a recuperar tú esa, esa poca cantidad de oro? Pero si estuviese concentrado, seguro que los desguaces harían todo lo posible para obtenerlo. Pero es que está disperso. Y estamos hablando con pues con, con, gestores de RAES, etcétera, Y te dicen, no, si nosotros queremos recuperarlo, pero es que la diversidad de las tecnologías es tan brutal, no hay estandarización, la cantidad de elementos por cada tecnología es pequeñísima, que es que no nos sale a cuenta, es imposible. ¿no? Entonces nos enfrentamos con esa serie de problemas. Y otro problema que está asociado a la ley de la, de la, las leyes de la termodinámica, y con esto conecto la teoría de Tanatia, y es que te dice la economía circular, la economía circular es, yo recupero todo al 100%, pero ojo, eh, la ley la, las leyes de la termodinámica te dicen que todo va hacia la degradación, que no puedes, no existe el, el perpetuum mobile, cada vez estamos perdiendo algo. Así que en el primer ciclo vamos a perder un poquito, en el segundo ciclo otro, en el tercer ciclo otro y así sucesivamente, de tal forma que de de un de, pues de unos gramos que habíamos utilizado al principio, pues cada vez vamos perdiendo más gramos y más gramos, y al final nos quedamos en una circunferencia muy chiquitina. Por eso nosotros lo llamamos, no, no tenemos que llamarlo economía circular, llamémoslo por su nombre, es una economía espiral porque no vamos a cerrar nunca el ciclo. Lo que tenemos que hacer... ¿Veis? Aquí se ven, pues cada vez vamos perdiendo más y más materiales. Lo que tenemos que hacer es darle más vueltas, conseguir darle más vueltas pues a, a los materiales, ¿vale? conseguir tener más espirales. ¿no? Y, y por otra parte está el valor de la durabilidad. No es lo mismo que mi móvil lo utilice seis meses que dos años, que cinco, que diez, ¿Mm? evitar la obsolescencia programada, hacer los, los aparatos desensamblables y durables, durables y robustos, para que yo, pues en vez de darle una vuelta de este tamaño, pueda darle una vuelta de un tamaño mucho mayor, pueda conseguir alargar la, la vida de nuestro, de nuestro pues nuestro equipo, ¿no? Incluso en casos digamos, tan establecidos como el papel o el vidrio siempre perdemos algo. Por ejemplo, eh, el papel se produce a partir de fibra virgen 55% y fibra reciclada 38% y a, a medida que vamos... Eh, reutilizando, dándole más vida a ese papel, pues poco a poco lo vamos degradando. De tal forma que al final ese, ese papel solo nos va a servir para producir cartón, pero no para producir, pues, eh, digamos, folios para escribir. ¿no? Y lo mismo pasa con el vidrio. En el vidrio, pues nos dicen, por cada tonelada de vidrio reciclado se obtiene un ahorro de ciento, 130 kilos de fuel. Y por cada tonelada de vidrio reciclado se genera un ahorro de 1.200 kilos de materias primas. Esto está muy bien. Pero el vidrio reciclado de color contiene unos metales que no permiten hacer vidrio blanco. Así que si nosotros metem, mezclamos el vidrio verde con el vidrio marrón, nosotros no vamos a poder volver a hacer vidrio blanco. Vamos cada vez degradándolo más. En Alemania de hecho tienen un sistema en donde tú dices yo dejo mi o sea tienes eh, el contenedor de vidrio blanco verde y, y marrón y entonces así de esa forma podemos mejorar la reciclabilidad de todas las botellas y que no al final se queden pues las las digamos las de menos calidad no todo esto está conectado con la metal mixology, ya poco a poco voy terminando. La metal mixology, esto es un artículo que salió en, en Nature eh, pues hace unos meses, en donde mmm, nos dicen, es que las posibilidades de crear nuevos materiales son infinitas, porque si yo mezclo hasta ahora, pues lo que se había hecho ha sido pues, tener un, un metal matriz, como por ejemplo el hierro, yo le añado pequeñas aleaciones. Pero ¿ahora qué es lo que hago? No, no, yo no cojo el hierro o el aluminio como, como metal principal. Yo ahora cojo cada uno de los elementos eh, menores, los junto y me dan propiedades que hasta ahora nadie se había imaginado. Así que existen millones de posibilidades de nuevos materiales que van a ser más fuertes, más resistentes, más flexibles ¿Vale? Fijaros, casi 13.560 aleaciones diferentes se pueden producir combinando proporciones iguales de 3, 4, 5 o 6 elementos metálicos de un conjunto de 26. De tal forma que las aplicaciones pues, se disparan, mucho más resistentes, mucho más fuertes, más fuertes, pero la tendencia de mezclar todos esos es hacia... Eh, el desorden hacia una alta entropía. ¿Cómo demonios vamos a separar esos elementos? Esas, digamos, esas mezclas de tres, cuatro, cinco eh, metales. Pues imposible, imposible. Entonces la política y el modelo de gobierno de las materias primas críticas, y esto es lo que nos ha comentado, nos ha introducido José Manuel, deberían estar basadas en conceptos como la rareza o la recuperabilidad. Y esto tenemos que irnos a unidades de la naturaleza, unidades que entiendan la naturaleza no entiende de euros, pero sí entiende de energía. Existen dos ausencias importantes, una clasificación de la recuperabilidad de materiales de primera, segunda, tercera mano, estamos trabajando en esto, y una contabilidad global y sistemática de la pérdida anual del capital mineral de la Tierra. Y hay que seguir investigando. Así que algún día nuestra sociedad necesitará vivir casi exclusivamente de materiales ya usados, de segunda, tercera, cuarta mano, más que los de primera mano. No sé vosotros, pero yo estoy enganchada al Wallapop. ¿Sabéis qué es el Wallapop? Es una plataforma de intercambio de, de, pues de objetos de segunda mano, compro, vendo, Bueno, y, es, y ya no es por nada, sino por el gusto de saber que eh, mi hijo ha cumplido dos años y ya la Maxi si no le cabe, porque no lo, hay otra persona que lo pueda utilizar. O al revés, mi hijo ha cumplido ya dos años, necesito una silla, ayer la cogí a las diez y media de la noche, una silla del coche... Pues oye, es que mi vecino tiene una, que además era vecino, no lo no, no sabíamos, pues ¿por qué no la voy a utilizar? No? Pues eso, bueno, entonces, tenemos que valorar, tenemos que eh, ser capaces de valorar el patrimonio de, pues, de lo que la naturaleza nos da. ¿no? Yo soy de Zaragoza y en Zaragoza, no sé si habéis estado, pero ahí, digamos, que nuestro monumento por excelencia es la Basílica del Pilar. Pues he hecho unas cuentas, si se vendiese la Basílica del Pilar al precio del ladrillo, considerando la, la, digamos, la Basílica del Pilar como una vaca esférica, esto es un chiste de, de físicos, es que decir, en plan, que no considero las, digamos, o sea, lo hago muy, muy a grosso modo, ¿vale? Pero por tener un orden de magnitud... Bueno, ¿cuánto creéis que me pagarían? ¿Eh? Lo pongo en Wallapop, sí. Sí, sí, buena idea. Lo pongo en Wallapop. Bueno, pues. Obviamente no cuento todos los, todas la, las cosas de dentro, ni la virgen, ni nada, pero bueno, eso ya me parece muy inmoral. Pero el caso es que el PIB y otros indicadores económicos no tienen en cuenta a las futuras generaciones. Cuanto más escaso y mayor es la deuda hacia la naturaleza, pues eh, digamos, el coste tiene que verse reflejado. Y actualmente lo que estamos haciendo es vender eh, los monumentos que ha creado la naturaleza, que son las minas o, o cualquier tipo de recurso, al precio del ladrillo. Bueno, os voy a desvelar cuánto costaría la Basílica del Pilar. Dos millones de euros. ¿Quién me lo compra? <risa> ¿Vale? Nada. Nada, pues precisamente nada es lo que reciben pues, países extractivos, como por ejemplo Latinoamérica, tenemos ahora haciendo un, doc un, un doctorado con nosotros un chico de Ecuador y ha evaluado eh, pues, eh, de 20 países de Latinoamérica cuánto están recibiendo por su capital mineral y si nosotros lo evaluásemos teniendo en cuenta, digamos, todos estos aspectos de escasez, ¿cuánto tendría que costar al menos? no? Eh, bueno, pues hemos calculado y esto lo, lo obtuvo este verano, lo presento este verano. El caso es que el porcentaje de su Producto Interior Bruto, digamos, de la industria extractiva, pues da pues ese porcentaje, un 6%. Pero si, si nosotros tuviésemos en cuenta, digamos, toda esa pérdida de capital mineral, pues desde luego no daría, no daría eh, de sí todos esos, eh, digamos, ese, ese, eh, digamos esa, ese dinero que obtienen por él, ¿no? Y estaría entre, en vez de seis, pues el más bajo, dependiendo de los precios de, del petróleo, entre 7 y 19, es decir, eh, pues dos, tres, cuatro veces superior reflexiones finales y ya acabo porque os estoy aburriendo la transición hacia una economía baja en carbono reducirá el consumo exergético de recursos no renovables lo hemos visto y, eh, y esto será debido a pues, que no vamos a utilizar tanto combustible fósil no vamos a utilizar tanto eh, tanta nuclear, pero lo que va a ocurrir es que vamos a tener un desplazamiento de combustibles fósiles a minerales no energéticos, porque las tecnologías verdes o bajas en carbono requieren de más minerales, por ejemplo, las centrales eh, térmicas y los vehículos de combustión interna requerían muchos menos elementos que cualquier tipo de energías renovables o cualquier tipo de vehículo eléctrico o híbrido. Entonces, la demanda de materias para vehículos eléctricos requerirá cobalto, cobre, níquel, aluminio, para la fotovoltaica, indio, plata, eh, eh, para los, eh, y para la, la bioenergía vamos a necesitar nutrientes, y hemos visto el problema asociado al fósforo o el potasio, y entonces todos esos elementos requerirán la mayor demanda exergética mineral. <coughs> La gran conclusión, pues que la dependencia de combustibles fósiles implicará, o sea, evitar la dependencia, implicará aceptar la dependencia de materiales y algunos de ellos con importantes riesgos de suministro. Hemos mencionado aquí algunos. Si la demanda sigue aumentando, la producción primaria de materiales no se va a frenar, con lo cual eh, pues, tendremos que seguir tirando de recursos de, de la tierra ¿no? la economía circular es un mito porque la segunda ley de la termodinámica es inevitable y como hemos visto en cada ciclo material siempre se pierde algo y los costes energéticos del reciclado aumentan exponencialmente con el grado de miniaturización de, de, pues de, de las tecnologías ¿no? y la portada de Tanatia precisamente quiere reflejar eso, ¿no? de los minerales que extraemos de la Tierra y las espirales que hay que darle a los materiales para tratar de evitar que lleguemos hacia Tanatia. Así que debemos aspirar a una economía espiral pero con cuantos más ciclos mejor. Aceptando las limitaciones y tratando de evitar esas limitaciones diseñando de una forma, eh, digamos, adecuada para evitar que, que existan esos usos dispersivos. ¿no? En, en Aragón hicimos una jornada y eh, hicimos la declaración de Aragón que dice queremos promover la economía circular, en realidad espiral, es decir, dar nuevos valores institucionales que permitan reducir drásticamente los residuos, reutilizar y reparar los productos dándoles una segunda, tercera, cuarta vidas y recuperar los materiales valiosos para reintroducirlos en el sistema productivo así como regenerar y restaurar todo lo que resulte degradado. Esta es la declaración de Aragón que pues se presentó en mayo del, de este año. Así que para que las renovables sean realmente sostenibles, se requieren muchos más esfuerzos en la desmaterialización, sustitución de materiales críticos y en aumentar el número de espirales. Pero todo ello será en vano si no reducimos necesariamente el consumo por, un, por habitante, porque la Tierra no da abasto. Estamos en un planeta finito, con unos recursos finitos y si las aspiraciones de, de una eh, de una población terrestre que alcanzará eh, los 10.000 millones de aquí al 2050 será imposible que podamos abastecernos o podamos tener todo el mundo digamos ese nivel de consumo desenfrenado así que seamos usuarios y no seamos consumidores, seamos más aficionados al Wallapop ¿vale? o a otros así que algún día el ser humano deberá vivir de sus residuos no de los recursos finitos del planeta, es decir, vivir de los materiales y el agua que ya hemos extraído y de la energía solar. Y dice Stephen Hawking que si seguimos así, en 100 años quizá debemos abandonar la Tierra. Muchas gracias por vuestra atención.